Bienvenidas y bienvenidos, parte de las actividades del pase que ya iniciamos con ustedes consta del trabajo mediante la plataforma virtual NIRPUD, ¿qué es NIRPUD?, ¿cómo se ocupa?, acá te vamos a contar así que atentas y atentos para que podamos sacarle el máximo provecho a esta experiencia, para acceder a la plataforma NIRPUD es necesario que tengas conexión a internet ya sea desde un celular, tablet o computador, en el dispositivo de cual estés conectada o conectado, puedes ingresar mediante un enlace, un código QR o con el código de 5 caracteres. Todas estas formas de acceso te las compartiremos cuando iniciemos las actividades en los grupos de WhatsApp del PASE y las redes sociales del programa. Una vez que hayas ingresado a la presentación, debes registrarte de manera obligatoria con tu nombre y los dos apellidos. Cuando tengas acceso, solo debes seguir las instrucciones que te iremos mostrando. Por ejemplo, en la plataforma de cada ciclo podrás ir viendo videos, desarrollando actividades e incluso jugar. En algunas ocasiones será necesario que nos envíes tu proceso de avance según los formatos que te vayamos solicitando, ya sea adjuntando una fotografía, un audio, un GIF o respondiendo preguntas de desarrollo o selección múltiple. Te enojo porque en algunas ocasiones tendrás un tiempo determinado para ir realizando las actividades, así que tienes que estar atento y atenta al reloj.